caminando por la calle rodeado de una intensa oscuridad, una maldita soledad que me lleva a pensar en el más allá, en todas las almas en pena que vagan esta tierra sin poder descansar, al saber que esta sociedad se va a la mierda más y más y en mis planes no está el solo criticar, también quiero ayudar a hacer el cambio, pero Siento que me vuelvo más demente Cuando veo en las noticias que el Medio Oriente Mujeres, hombres y niños son asesinados diariamente Y gritarlo, antes de que militares causen más de mil homicidios Por decir lo que sentimos, la Olco no se olvidó Ni se aprendió de lo que pasó, ya lo verás se repetirá Matanza tras matanza de lo que se hará con los tan caros impuestos que pagarás, ya lo verás, se lo darán a los hijos de diputados que de ti se burlarán por ser un obrero más que trabaja tantas horas para sacar adelante a los que más quiere. ¿Qué más quieres que te diga? El país va para la ruina. No quiero ser pesimista, pero estoy tan seguro que un puto prista será quien dirija la misa desde la del presidente pónganse ya al corriente que no se te vaya de la mente lo que recito yo no minuto sé lo que pasa en este mundo en este mundo yo no minuto sé lo que pasa en este mundo yo no minuto sé lo que pasa en este pinche mundo Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no le gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando del gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo.